Número uno, eso es viejo, ¿eh? Número uno, eso es viejo. Olvídense de eso, que eso se hacía antes. La página de chisme, de que con unos grupos, de que, de que publiquen esa, en esa publicación, hagan esto y esto, eso es viejo, ¿eh? No se dejen engañar. De que publicando, de que qué vaina, no se dejen engañar, porque nosotros somos topopoy, gente buena y educada. Y a los que nadie lo ha querido tanto. No se dejen confundir. Si fuera así, cuando él publicara en su página, no pusiera, de que no comentario, como lo hacen, ¿eh? Porque sabe que nadie lo hace, nadie lo apoya. ¿eh? Tiene que dar iPhone, regalar dinero para poder obtener algo, para que lo sepan, ¿eh? Ya lo saben. El despeluñe por ahora está parado. No se dejen confundir. El despeluñe está parado hasta nuevo aviso. Y yo lo juro por los restos de mi madre que está en el cielo, que mi, mi misión es que a los foques nunca me acepten esa emisora. Por la salud de mi madre que está muerta. ¿eh? No quiero trabajar ni con Santiago o Matías ni con nadie. ¿Te digo por qué? Porque eso es un atraso en un sentido. Son gente que si tú no colaboras con ellos, tratan de destruirte. Como están haciendo ahora, que hacen 300 gente, mandan de que comentarte en tu página. Eso es viejo, de que en un, en un grupo que tienen ahí, eso es viejo. A mí no me van a confundir. El amor, la gente me lo dé en la calle, que la gente me quiere, me ama, me, me se hace lo que sea conmigo. Así que 300 comentarios, de que, de que eso es a la gente, va a engañar a lo estúpido, eh. Que le rueguen al diablo, oye, que le rueguen a Satanás que yo no me, no me delengue, que yo no empiece a revelar vaina que yo sé. Porque ahí sí yo voy a tumbar el imperio. Cuando mames, de, de que a mí, de que, que le me diga joder, y que pase me queda mal. De que a mí, a mí, a un tigre de guachupita como yo, me va a venir con esos trucos. De que de Mendez de que 300 gente a comentar, y que negativo, de que en una publicación. Ese es viejo, señores. No se dejen confundir. Que ese es confundirse. Yo soy de Vivi. Yo soy de todo dólar. a su madre. Tú hagan lo que ustedes quieran. Ese soy yo que digo las cosas como son. ¿Mm? ¿Quieren de peluñe? Me van, van a hacer de peluñe. Yo haciendo mi comentario como me dé mi maldecía gana. Y si quieren fuego, le vamos a dar fuego. Por donde ustedes quieran, ¿eh? Para que lo sepa, conmigo no inventen. Porque si yo me pongo a revelar secretos que yo sé, se cae el edificio de los foques enteros. Conmigo no jodan. De que, de que queriéndome, mandándome gente, de que comentar, de que en una página. Porque yo sí soy un loco. Yo sí soy un loco y un loco malo soy yo. Evítense el problema con el líder de los Topo Point que es un loco. Cuando yo me fui la primera vez, me fui con tres, con tres mil seguidores. Y e hice mi nombre a terror. Y yo tengo un público más grande que cualquiera, porque nosotros no pagamos comentarios. No pagamos publicaciones para que corran. No le lambemos comentarios a nadie. Ahora, si me asaran y me joden, van a saber quién soy yo. Porque yo sí soy guapo y tengo grano y, y sé cómo pelear los casos. Así que a mí no me ven a mirar con ese disparate. El día entero he estado ocupado hoy, ¿oyeron? El día entero he estado ocupado, el día entero, ¿eh? No se dejen confundir. Llegué a mi casa ahora mismo cansado. Tenía como 10 reuniones hoy en el día entero. Reuniones de negocios. Para que lo sepan, el de Peluñe va a estar. Pero con las condiciones que yo quiera. O si no pongan a doble J, pongan a doctor. Pongan a quien tú quieras ser de Peluñe. Ahí se va a hacer. Lo que me dé mi maldecía gana. Yo voy a hablar de quien yo quiera. Y cuando esté el de Peluñe, yo voy a hablar de los temas que la gente quiere saber. No es de lo que tú quieras. Prepara tu 300. Yo voy a subir este video para que tú me mandes, me metas 500 comentarios negativos. Prepara los robots que tú tienes y los grupos que tú tienes. Que a mí tú no me vas a confundir. Recuerda que fui yo que me inventé bloquear gente cuando me comentaba. ¿Te recuerdas? Que no pudiste conmigo. Que te bloqueé como 200 mil gente. Te lo bloqueo. Gente falsa. Con Instagram falso. De que, de que, de que mandando a hacer vaina por grupo. De que gente que son loquitos viejos. Porque lo más malo que tú tengas es que en un grupo de un tigre que no habla contigo. El único que hablo por WhatsApp con la gente soy yo, que hablo con mi público. No se dejen engañar y que sigan en este WhatsApp para promociones. No sigan, no pierdan su tiempo. Nosotros vamos a hacer una guerra. Te lo juro por la salud de mi madre. Si me, si me joden, aquí van a saber mucha gente, muchas cosas. Que a mí no me jodan, que yo sí sé. Y yo sí sé que es real. A mí no me van a poner que tú eres de Vivi tú eres malo. Vivi es mejor que tú. Vivi ha invertido en el movimiento que tú y tú lo sabes. Tú no has invertido, tú haces un atraso para el movimiento. Se lo lambia a los boricuas. Ahora le han a Ariyan que después que le mentaba a la Mai, que le decía que nunca le iba a felicitar. Preparando de que 400 comentarios, 400 gente, de que, para que me, me publiquen. ¿Cuánto ha visto unos sengas sumarios de que defendía a los foques? Ustedes son más brutos que se dejan llevar, que creen de que son de verdad esa gente comentando en grupos falsos, bregando, en Telegram, como que nosotros somos indios. Nosotros sí sabemos hacer la guerra Y la hacemos bacana Y la hacemos bacana Estaba el día entero hoy desconectado El día entero desconectado El día entero desconectado hoy Haciendo diligencia Para que lo sepan conmigo No se metan que yo no cojo esa A mí no me jueguen sucio Que cuando a mí me juegan sucio Yo prendo mi canal de YouTube Y empiezo a hacer comentarios Y revelar vaina Que se acabe el movimiento urbano Para que lo sepan porque en Alofoque Radio que hay muchos lambones, ¿eh? gente que cobran gratis ahí. No le pagan, van allá a esa cabina, por fama. Dice que foques tiene la pámpera prendida. Yo sí si no le paro a nada, a mí me pueden botar de esa cabina ahora mismo. El único que hace lo que quieren a es ¿quién es? El líder de los Topo Point. Ninguno lo pueden hacer, ninguno, y se lo hacen en combinado. Así que a mí no me jodan, para que no le lleve el diablo, no se lo lleve el diablo a todos, ¿oyeron? Nada más se lo digo así, a mí no me jodan, no me azaren. A mí no me jodan y no me azaren, que ustedes saben que yo soy un diablo, ¿eh? que tengo dos granos aquí para enfrentar a quien sea. Porque yo sí soy guapo, yo no soy de estos tigres, de que, que manden un que, que, par de que yo no quito página. Lo mío yo lo hago a terror, ¿eh? y el que se pasa conmigo, que yo crea que yo, yo, yo me lo robo y ellos saben lo que yo hago. A ver, tengo un par de pagineros que me tiran eso sobre una vez, más nunca desaparecieron. Yo soy un tigre de guachupita y no cojo esa. Tú estás con el gobierno, tú, yo sé que tú tienes el apoyo del gobierno. Y a todos tus enemigos, tú le escuchas las conversaciones. Porque este país tan tan malo? Que tú tienes, a ti te mandan todas las conversaciones de todo el mundo, loco, con el poder que tú tienes. Pero ese poder no te va a servir. Porque nosotros lo que sabemos bregar, sabemos cómo vamos a bregar a partir de ahora. Y yo te voy a hacer tú de peluña cuando tú quieras. Pero yo voy a hacer mi comentario que me dé mi maldecida gana. Y voy a hacer la cosa como yo quiera. Así que prepara tu 500 y tu 800 gente de Telegram de que para que me comente el negativo. Mentira del diablo. Que cada que hay un comentario negativo, yo le doy al truco que tú sabes. ¿eh? Lo bloqueo. O le hago su vuelta, que tú sabes que es lo que se hace. Para que lo sepan. Vuelve y retero, para que tú lo sepas, yo pertenezco a Vivi de Voz. No conozco a ese hombre que ha hecho ningún daño a nadie. Yo lo conozco por lápiz consciente como lo conoces tú. Y gracias a mí, ustedes tenían una guerra y la quitaron. Y tú volviste de nuevo a chismear y estás chismeando. Porque tú crees, porque tengo el apoyo del gobierno, tú crees que tú eres un dios. El gobierno se va. Tú estabas con Gonzalo y negociaste con Abinader, te quedaste con Abinader bien. Pero el mundo da mucha vuelta, para que lo sepas. Te está jugando con fuego. Te está jugando con fuego. ¿Usted cree que era la última Coca-Cola de desierto? Yo te enfrento a ti a todo el mundo. Yo sí no tengo nada. Porque yo no tengo cola que me pisen. Nadie me puede señalar ni con un dedo a mí. A Arismendi Mañón, nadie lo puede señalar. Cállese, que no es como ustedes que están hablando. El hijo mío está regado. Va a haber problemas. Para que lo sepan. Así le estoy diciendo a mis seguidores. No se dejen confundir. Son 500 grupos. Para hacerme comentarios en las publicaciones que yo haga. ¿Qué? Para hacerme quedar mal. Dije, que para hacerme quedar mal. Dije, que, ¿qué tiene lo otro? A los foques nunca ha sido querido. Yo me meto con a los foques en una encuesta ahora mismo. Y yo le gano cualquier vaina. La mayoría de sus seguidores son seguidores comprados. Los comentarios la mayoría son comprados. Que lo compran un día antes para que lo cojan. Le meten 200 comentarios originales. Y mil comentarios falsos de fueguito y de vaina. No se dejen confundir. Para que lo sepan. Y va a haber mañana de peluña, el miércoles de peluña, como yo quiera. No hay ningún problema. Tú le sacas dinero a esa sesión. Por eso tú no la has quitado. De que cuando te dejes dar dinero, tú la vas a quitar. Porque tú por tu cuarto eres capaz de cualquier cosa. Para que lo sepan. No me busques a mí. Porque tú sabes que yo tengo dos granos para enfrentarte a ti donde sea. Yo voy al capotillo y te entro de una vez. Donde tú te... Yo no ando con guardaespaldas, yo soy un solo para arriba y para abajo. Para que lo sepa, pasen buena noche Estaba hoy desconectado porque estaba haciendo reuniones. No estaba ni en redes yo. Y cuando abro el celular veo que todo el mundo me está hablando. Y veo y chequeo. Ah, pero es un plan que hay. Mañana le voy a subir la nota de voz de los grupos. Tengo gente infiltrada en esos grupos. Vamos, vamos a darle el líder que subió una baile Vamos a acabarlo. Vamos a acabarlo. ¿De qué estilo otro? Vamos a hacerle tieto. esto. Dice que para confundir a la gente. y Que el líder mira. Una publicación. 300 comentarios. 250 en contra. Y la gente. que Como que la gente se va a llevar de eso. ¿Cuándo, tú, ¿cuándo a ti te ha querido nadie? Si tú hasta los culo para datos. Lo tienes que comprar. Y no te viene. Y te viene de una vez. A mí habla a mí. ¿Cuándo tú te has querido? Tú eres un mal querido hermano. Y yo no apoyo vagabundo. Diría yo soy la diferencia. del todo el que trabaja en Alofoque Radio. El doctor era un lambón. Tú el que está ahí es un lambón. Que están ahí gratis trabajando. El doctor no cobren a los foques radio. Está gratis. Por Lambert, por los view. Yo no soy un hombre de view, Yo soy un tipo que me respeto. Y hablo de quien me dé mi maldecía gana. Hoy tú eres amigo de Rochi. Hoy tú eres amigo del Alfa. Hasta que yo te den beneficio. Yo no. Yo apoyo al artista cuando me necesita. Si no me necesita, no le lambo. ¿Tú quieres de peluñe? Tú vas a tener de peluño como te lo dije en el en vivo, ¿eh? Como te lo dije en el en vivo y repita, ¿eh? Soy de lo de Vivi, de lo de Andy. Cuando Vivi cometa un error le hago su de peluñe Lo voy a acabar de que cometa algo que no me guste. Lo voy a hacer. Pero cuando él lo haga no cuando tú quieras, coño. Tu guerra no son mi guerra. Tu guerra no son mi guerra, entiéndelo. Tú, porque estás en el gobierno y estás apoyado en el gobierno, ¿tú crees que tú eres poderoso? Solo, ya, ya tú no tienes quien te defienda, tú no tienes quien te aconseje, hermano. Usted está suelto en banda a partir de esta noche. Conmigo no. El que inventó conmigo se muere aquí en República Dominicana. Pasen buena noche.